No mames, el esto está con... muy cabrón. Eh. El llanto del bebé es para traerle, amigos. Ese sí, lo pusimos nosotros, el oh. llanto. Vea nomás, está bajando como a gatas, ¿eh? Ahí está. ¡Y ya vio, ¡Ya vio! Este video ha sorprendido a muchas personas después de haberse grabado en vivo durante una exploración paranormal en México. Y seguramente tú también te estarás preguntando qué fue lo que ocurrió. Tómate un tiempo para ver este video porque podríamos estar ante una verdadera evidencia de la existencia de brujas. Así que quédate, porque a continuación, te mostraré cómo fue grabado este tétrico suceso. Diversos exploradores paranormales en México recorren lugares abandonados, panteones y casas embrujadas todas las noches. Sus transmisiones en vivo se han hecho bastante populares entre los usuarios de Facebook. Pero esta vez no fue la transmisión misma la que se comenzó a viralizar, sino un fragmento de la bruja captada en un cerro que fue subido a la cuenta de TikTok Zona Oscura Paranormal. El fragmento de video alcanzó 3.8 millones de vistas, lo que hizo llamar la atención de medios de comunicación, portales de noticias y las redes sociales, donde se compartió la nota. Los hechos ocurrieron en el cerro de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato. Quizá para todos los que vean este video, la ubicación no tenga nada de relevante. Sin embargo, para la gente de la localidad, este cerro es bien conocido, ya que se afirma que es un sitio donde se llevan a cabo diversos trabajos de brujería, y cualquiera que se atreve a explorarlo, descubrirá una gran cantidad de cosas relacionadas a rituales y trabajos de magia negra además de las narraciones de avistamientos de brujas en forma de bolas de fuego. Por este motivo, además de las historias que cuentan sobre sus ruidos extraños como lamentos, risas y sonidos desconocidos, fue que mis compañeros de Poltergeist y otros exploradores acudieron al lugar por la noche. Su intención era corroborar que aquellas leyendas eran ciertas y que en el cerro se llevaban a cabo dichos rituales. Los exploradores al adentrarse en el cerro comenzaron a encontrar objetos y elementos de brujería, entre los que estaba un ramo de flores secas, un frasco que al parecer contenía un hígado putrefacto con sangre y algunas notas que por el paso del tiempo ya no podían leerse. Mira, aquí ya está, flores. Un ramo de flores. Seco. María, gracia plena, dominus tecum, benedictus tu mulieribus, benedictus frutos ven, triste yesus, y Jesús, Santa María, mater de y ora pro nobis pecatoribus, nunca tinoris mortis nostra. trabajo? Sí, sí. ¿Un trabajo ahí en una piedra escondida? Uh -huh. Pero no fue. ¿Dónde eh, te dije? No, tú habías dicho ahí, eso fue allá. ¿Me entiendes? Así. ¿Lo bien, vas a abrir? Bien, bien. ¿Lo vas a abrir? Sí pero ponte guantes no tres? no ¿Qué es un trabajo pollo sí, sí. Uy, huele bien feo güey. a ver Carmen un palo no? para Ah, Perdón, su madre, no. madre jesús ¡Huele bien horrible, güey! ¿Qué, ¿Qué carajo es eso, wey Oh ¿Tiene alcohol? No. no, no. ¿Qué? Si puedes abrirlo, oh. Oh. ¿Puedes abrirlo? Oh. Vamos a ver qué dice, ¿no? Toma. ¡Puta! No me había dado loco. Há loco. no puedo Sácala, güey. Huele horrible esto. Es un trabajo, amigos, no sabemos de qué es? Huele bien, La sangre, güey. Ahí está. Ya lloró. Ahí está, ya lloró. Ya lloró. Ya lloró. De inmediato, se escuchó una voz con sonidos guturales y aterradores, parecidos a los sonidos producidos por grandes aves como los buitres. Y entre estos, se puede escuchar una frase que podemos distinguir y que dice, déjenme en paz. A continuación podrán escucharlo. Ustedes mismos juzguen. Ten cuidado, Dani. Bruja. Déjenme en paz. Déjenme en paz. No mames. Déjenme, no, déjenme en, paz? en paz. No queremos hacerte nada, solo venimos a grabar. Acércate. Dijo déjenme en paz. Queremos que la gente vea que sí existe. Pero fue días después que fueron nuevamente en la búsqueda de aquella bruja que sucedió lo inesperado. Mientras los exploradores recorrían el cerro por la noche, descubrieron en una de las cimas del cerro una aterradora mujer, la cual trataba de ahuyentarlos lanzándoles piedras. Esta mujer tenía una altura de aproximadamente dos metros o al menos eso dedujeron los exploradores por la distancia en la que la veían. Traía un ropaje blanco y su cabello era largo y negro, además de una pronunciada joroba. Sin embargo, lo que más impactó a los exploradores era la agilidad que tenía para desplazarse entre las rocas del Cerro de Juventino. La bruja, al ver que los exploradores no fueron ahuyentados, de pronto decidió atacar. ¿Podría ser este el video más real de una bruja? Los exploradores que transmitieron todas esas experiencias en vivo Siguen afirmando que lo vivido aquella noche fue completamente real. Acaban de pegar la Mira, ahí está ahí está ahí está, ahí está, ahí está. ahí está. No Ahí está. Aquí Ahí está. ¿Dónde? Ahí. Ahí se algo. Ahí, ahí, ahí? ahí está, ahí está, ahí está. está. está Ahí. Está. Está no ¡Ahí No, no m ahí se asomó. Asómate de nuevo. Ahí mero, ahí mero, carnal. Ahí mero, eso blanco ahí, que está ahí, güey. Sí, la bruja otra vez. No María, Pero fue algo bien. A ver, no le quiten la luz, no le quiten. Mira, la luz. Mira, ahí está, ahí está, ahí está, ahí se está, está moviendo, güey. Oye, oh, sí, ya, ya, ya. Ya, ya, ahí está, ahí ahí ahí ahí ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Mira, ahí, asómate. No la veo, güey. Asómate. Ver? Oye, pero tocó las piedras de este ¿Sí? lado. Ahí está, ahí sí, está, está, está, está, este está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. No, si se vio, ¿eh? Se está asomando algo ahí. Asom sí, la vi. Ahora sí la vi. Oh, Miren, ¿verdad? muchachos, por acá sí. se, se va a ver más sí. de... aquí está sí, clarito. Está hasta arriba, güey. Ahí, ahí. ahí. Está ahí. hasta arriba. Ahí, ahí se ahí ve va, clarito. Va, va, va, va. Yo la sí. vi perfecto ahí. Pero no, pero... Se asomó y se metió, pero se ve... Ahí se ve. Se ve con cuerpo físico. ¿La vieron? Sí, más, sí. la pero sí. que está sí. como traslúcida, ¿no? No, se ve de, de cuerpo físico. No, no la vi, no la vi. Se caminó y se metió. ¡Bruja! Se... Está pegando ahí. Acá está de este lado, ¿no? Acá está de este lado, Nick? a la derecha, ahí eh, ahí mira, se está asomando. ¡María! Ahí, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Véala, véala. ¿Ya la viste? Ya la vieron, ya la vieron en el árbol, Ahí está, miren. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está en el árbol. ¡Hola! Miren, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Ya la viste? ¿Ya la viste? Ahí está. ¡Uy! Miren, miren, Son dos, güey. Son más dos, bruja. Son dos. Miren ahí. Bruja. Ahí está, ahí está. Allí está asomándose. ¿Se uh, sí, sí, sí, se, se ve. Sí se vio, sí se vio, lo grabamos. Quedó grabado. Ahí ahí déjala, está. déjala. Madre. Déjala la luz, déjala sí. luz. Ahí está otra vez, mira. Se está Ahí está, ahí están. Ay, son oh, dos. Oh, uy, qué no, no ¡Ay, qué cara! No griten, mira. no griten. Mira, mira la cara, ah, ¿cómo la tiene, güey? Mira. Oh, no griten, no griten. No, no. no manches. No griten. ¿Qué chingados es eso? No griten, no griten. Ahí. Ahí está, ahí está, mira. Ahí está, ahí está Ahí está. Ahí está, se, ahí está. No, está quita sumando. el audio, quita el audio. Mira, mira. Se está mira. asomando. Ay, ahí está. Oh, Eso es quita el audio, quita el audio. Sumando, sí. Se está asomando, se está asomando. No, no. Ahí está. Ay, manches, Qué son dos, son dos. ¡Qué hermosa estás! De verdad, gracias por dejarte ver. ¿Puedes, ¿Puedes hablarnos? ¡Háblanos! Ahí, sí, ahí está. Ahí está. Mira. Ahí están, son ¿Eres dos. Es María. Wow. Mira, mira. Ahí está. Mira. Ahí está. Ay, ah, la qué la chingón, vez. se está asomando, mira. Y eso no guay, tiene guay. cara de mujer, cabrón. Miren, ¿El, ¿El láser? Sí, láser. Sí, el ¿el láser, láser. Tranquilo. Oh, yeah. Tranquilo porque. Ahí exactamente. Ay, cabrón, se está asomando. Ya se paró. No seas mamón. Tranquilos, tranquilos. A la madre. Tranquilos, tranquilos. A la madre. La tenemos de frente. A la madre. La tenemos de frente. No manches. Va a aventar algo, Dani. Cuidado. Va bajando, está bajando, está bajando. Va a aventar algo, Dani. Cuidado. Sí, Polo, Polo, Polo. Es una bruja, güey. Está... ¿Cuántos metros son, güey? Son no, no, 200. Los, los, los ojos Uf, de acá, güey. Los ojos de acá, güey. Oh, sí, ¿Se se ahí, ahí? Se Mira, ahí. está subiendo otro. Dice subiendo otro. No, son unos coyotes. No, no, no, no. Qué ¿Son, ¿Qué son? A ver, alumbren a la bruja, Alumbren a la bruja. Wow. Ahí está, ahí está la bruja todavía. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, güey. Ahí viene otra vez. A ver, a ver. Ahí viene, ahí viene, viene, ahí viene. viene. no lo dejan de alumbrar. Sí, sí, sí. Ahí, viene. Parar, ahí viene, se va a parar, se va a parar. Ahí se va a parar, ahí está. Se va a parar de nuevo. Ahí está. Vean vean la, lo, eh, lo lejos que está. Vean lo lejos, lo lejos que está. Es una mujer, sí. vean eso. Sí. ¡Wow! ¡Háblanos! La luz, la luz. La luz. La luz. Ah, espérenme, ¿por qué? ¿Estás diciendo algo? La luz. ¿Está haciendo algo con la mano? No, se escuchó del lado sí, izquierdo. Sí, ¿De? está diciéndonos algo con la mano. Está sumando... ¡Párate! ¡Para que te veamos, por favor! ¡No manches, güey! ¡Ay, cabrón! La tenemos de frente, Omar, chingón. No mames, el esto está del... muy oh, cabrón, güey. El llanto del bebé es para traerle, amigos. Ese sí, lo pusimos nosotros, el oh. llanto. Vean nomás, está bajando como a gatas, ¿eh? Ahí está. Oh. ¡Y ya vio, ya vio. No, es que ya vio que van subiendo. Sí, ya Miren, van subiendo nuestros amigos. Van subiendo por ella. Van subiendo. Miren, van subiendo. Vean dónde va Daniel, ya lleva 5 minutos subiendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ahí está. es donde, donde sale. Ay, no. lo... ahí, está, oh, ahí está? Ahí está, ahí, ahí. está, ahí está. ¡Viene, viene, viene no, atrás! No sé. ahí, ¡Mira! Ahí está. ¡Va a aventar no, no, piedra! No, no, sí. ¡Les va a aventar piedra! ¡Aguas, Daniel! ¡Aguas, aguas, aguas! Daniel lo va a grabar, Trae algo en la mano, güey. Sí, ¡Cuidado! ¡Va a aventar algo! ¡Les va a aventar una piedra! No le quiten la luz, no, no le pero... quiten... Eso, sí, allí está, ahí está. te reto! ¡Ven! ¡Mira! ¡Mira! mira Dice que nos vayamos, ¿no? Sí. Dice sí, que nos vayamos. No, no, ni madres, no nos vamos a ir. Na, nada más porque lo estoy viendo en el zoom, pero de acá no se ve, güey. ¡No nos vamos a ir! ¡Haz lo que quieras! ¡No lo ¿no? haces! <risa> <risa> no, ¡Omar! ¿Qué te pasó, Omar? ¡Hijo de su puta madre! ¿Qué te pasó? ¡Me aventó, pendejo! ¿Qué te pasó? No viste? ¡No! No mames, güey, hija de la ch... No, no, no, no, la, no le digas nada, Omar. No, no, no. Te aventaron, sí, sí vi que aventaron. ¿Me no. grabaron? No, no te grabé. La luz, la luz, la luz. Hijo de su pinche madre. Oh, cabrón. Estás fuerte, mendiga. Pero muchos ponen en duda la aparición de la supuesta bruja. Y es que hay elementos como la clásica vestimenta blanca y su largo cabello negro que ya se había visto en muchos otros videos, por ejemplo, en la famosa bruja de Dakar. ¿Será que todas las brujas tengan las mismas características? ¿O que alguien intentó jugarles una broma a los exploradores aquella noche? ¿Ustedes qué opinan? Sería interesante tratar de buscar nuevamente a esa bruja para comprobar que es real. Pero la zona es bastante peligrosa por los grupos delictivos que operan en la zona. Esto es solamente la presentación de este extraño caso. Sin duda realizaré una serie de entrevistas y si es posible... Viajaré hasta ese lugar en busca de la verdad de la bruja, del Cerro de Juventino, en Guanajuato.